Saludos y saludas a todas las regidoras y regidores y también a los miembros de este cabildo. Este, veo que faltan simplemente cuatro autoridades municipales, entonces en un par de minutos estaremos iniciando la presente sesión de cabildo. Saludos a todos. Sí. <ríe> Buen día a todas y a todos. Les pido de manera respetuosa que puedan activar sus videos para que podamos iniciar la presente sesión ordinaria convocada para el día de hoy. Décima segunda sesión ordinaria de Cabildo, hoy 30 de junio del año 2021. Muy buenos días y sean bienvenidos todas y todas a esta sesión vía videoconferencia de manera remota, la cual se lleva a cabo en concordancia con el esquema estratégico dispuesto por la administración municipal. Quiero pedirles a los miembros de este honorable juego colegiado que mantengan activo su teléfono celular para que en caso de que ocurra algún imperfecto tecnológico, de manera inmediata podamos asistirlo y reanudar la presente sesión que fue convocada para el día de hoy. De igual manera, les comento y de manera muy respetuosa que pidan la palabra simplemente levantando la, la mano para que se les pueda dar el uso en sus intervenciones como lo marca el mismo reglamento. Eh, hago de su conocimiento de todas y todos ustedes que esta situación sí, se está está a la página de este ayuntamiento y podrán consultarlas bajo el link www.sanluis.gov.mx. Ustedes conocen efectivamente cómo se utilizan las intervenciones para que las podamos desahogar en apego a nuestro reglamento. Veo la, la, la mano levantada, ¿todo bien? Perfecto. Siendo las 11 horas con 39 minutos del día de hoy, miércoles 30 de junio del año 2021, damos inicio a la décima segunda sesión ordinaria de Cabildo de esta administración municipal. Como primer punto dentro del orden del día y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 19 del reglamento interno del municipio, procedo a hacer pase de asistencia.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 Presente. Presente. Regidora Verónica Rodríguez Hernández. Presente. Regidor Jaime Uriel Hualdo Luna. Presente. Regidora María Verónica Campillo Salazar. Presente. Regidor Juan Antonio Salas Herrera. Presente, buenos días. Buen día, regidor. Regidora Ana Rosa Pineda Gale. Presente. Presente.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 Presente. Síndico municipal, Víctor, Víctor José Ángel Saldaña. Síndica municipal, Alicia Nayeli Vázquez Martínez. Presente. Informa nuestro presidente municipal, ciudadano Maestro Javier Nava Palacios, que se encuentra reunido el quórum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 Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Es un gusto saludarlas y saludarlos. Y vamos a dar inicio en virtud de encontrarse reunido el quórum que establece el artículo 25 de la Ley Orgánica Municipal, eh, así como los artículos 20 y 46 del Reglamento Interno. Declaro legalmente instalada la décima segunda Sesión Ordinaria de Cabildo del año 2021 del Honorable Ayuntamiento de San Luis Potosí, siendo por tanto válidos los acuerdos que aquí se tomen. Muchas gracias, alcalde. Y como tercer punto dentro del orden del día, se somete a consideración, veo la mano levantada del regidor Cristian Iván Azuara. Azuara, adelante, regidor. Muchas gracias, eh, secretario. Con su permiso, solicito el uso de la voz para, primeramente, eh, hacer una pregunta al señor alcalde. Por cierto, eh, bienvenido, alcalde, perdón que no le aplauda, pero no tengo nada que aplaudirle. Nada más para checar un punto con el, el alcalde. ¿Sigue, tiene conocimiento la suspensión de plano decretado en auto de juicio de amparo indirecto 288 diagonal 2000 2020 eh, alcalde. Puede repetir la pregunta. Claro que sí. Si tiene de conocimiento la suspensión de plano decretada en auto de juicio de amparo indirecto 288, diagonal 2020. Del juzgado octavo. Déjame revisar en este momento y ahorita te doy información. El por qué lo vierto lo y antes, eh, secretario, por eso, si me permitan que veo ya, ya la desesperación de los compañeros. El por qué vierto este eh, punto. Secretario, es para solicitarle tenga bien agendar un nuevo punto de acuerdo durante la presente sesión a fin de hacer una solicitud al cabildo de mucha importancia. Es en relación a la suspender las obras del puente Pemex, ya que ha que dar cumplimiento a la suspensión decretada en autos de juicio de amparo indirecto 288-2020. Ahí está, alcalde, bienvenido para que refresque a lo que regresó del índice de juzgado octavo del distrito. A fin de no violentar derechos humanos, agrarios y sociales, aunados a que el desacato a un mandato judicial trae consigo consecuencias muy graves, compañeros, como se procede en contra de cada uno de los integrantes del ayuntamiento, cosa que no creo que ya es de conocimiento del ayuntamiento o no es así, señor alcalde. Es cuanto, señor secretario. Se relaciona relación Puente Rocha Cordero. Exactamente, yo hice la aclaración bueno, con todo se puente Pemex porque es referente es. al Puente no regidor, no el regidor. De Rocha, sino el de Rocha Cordero. Entonces, si tiene conocimiento el, el alcalde, qué bueno. Absolutamente, es que y ahorita lo contesto en el momento oportuno de la sesión. Perfecto. Es que hizo, hizo alusión a un puente distinto, únicamente sí, para dejar de efectivamente sí, sí, la necesito. intervención. Veo es la mano espero, de, la, de la síndica municipal y también de la regidora Verónica Campillo y cedo el uso de la voz en ese orden y también de otra regidora que está levantando la mano. Adelante, síndica. Gracias. Dos puntos. Uno, no está en el orden del día. Dos, no es competencia del cabildo. Perdón, síndica, únicamente porque no se escuchó la totalidad de su intervención. A ver si puede primero prender el, el audio para después proceder a hacer corta? su Adelante. Perdón, ¿no se escuchó? Sí, no se escuchó la totalidad de su intervención, ah, Indica adelante. Ok, punto número uno, no está en el orden del día. Punto número dos, no es competencia del cabildo, esos son actos de la administración pública municipal, entonces nosotros como cabildo no tenemos ahí injerencia en ese tipo de temas. Y si hubiera alguna situación que suspender o etcétera, pues creo que ya, ya la sabríamos. Sigo en el orden de, cómo están levantando las manos ustedes autoridades municipales, sigue la regidora María Verónica Campillo, después la regidora Verónica Rodríguez, y veo también levantado la mano de la regidora Karina Benavides. Adelante. Gracias, secretario. Con anuencia, presidente, eh, igual como lo refiere la síndica municipal, al no estar dentro del orden del día, este, el punto que refiere el regidor Cristian, eh, creo que este, más bien es un tema eh, que se debe vertir o que se debe de eh, eh, ver en, en en otro momento y en otra sesión o a lo mejor en una sesión de comisión correspondiente a lo mejor puede ser en la comisión de alumbrado y obras públicas donde podamos verter este tipo de situación es cuanto señor secretario en relación como efectivamente lo marca el propio reglamento eh, le voy a dar el uso de la palabra a la regidora Verónica Rodríguez y luego continuaremos con el orden del día. Adelante, regidora. Gracias, secretario. Bueno, me parece que hay más manos levantadas y también tienen el mismo derecho de hacer el uso de la voz. Eh, en relación a que efectivamente no está en el orden del día, yo también me sumo a la solicitud del regidor Cristian Azuara, de que se considere y se someta a votación un punto de acuerdo respecto de la suspensión de la obra, Vótese de ser necesario, eh, si no, mi solicitud sería al presidente municipal en funciones que instruya en este momento al director de obras públicas para que suspenda dicha obra en cumplimiento al orden de un juez. Yo me sumo a la solicitud del regidor Cristian Azuara y de no ser posible porque dicen mis compañeros que no están en orden del día, que en todo caso, en esta sesión, el alcalde municipal instruya en este momento al director de obras públicas para que se suspenda dicha obra. Por favor. Siguiendo con las manos levantadas que estaban haciendo alusión los ustedes autoridades municipales, sigue con la mano levantada en el orden la regidora Karina Benavides, después tenía la mano levantada el regidor Jaime Gualdo Luna y también el regidor Alfredo Lujambio Cataño. Adelante con ese orden, por favor. Gracias. Definitivamente comparto y además solicito que todos los comentarios que aquí se, se digan queden en actas textualmente. Y por supuesto es un tema eh, importantísimo que nos debería de eh, pues llamar la atención a todo el cabildo. Y como lo acaba de decir la regidora eh, Verónica Rodríguez, totalmente me sumo a su, a su petición de que se tome el punto de acuerdo antes mencionado y si no, que en las facultades que tiene el alcalde Javier Nava, pues ordene al director de Obras Públicas parar con, con esa obra, porque definitivamente, pues a mí me preocupa eh, que estemos... Eh, como cabildo, desobedeciendo una orden de un juez. Entonces, eh, nada más ahí mi comentario y eh, evidentemente no está en el orden del día, pero qué pena que, que siendo un tema tan relevante eh, lo, lo traten de, de minimizar de esta manera. Adelante, regidor Jaime Gualdo Luna. Gracias, secretario. De la misma forma, digo, si es un tema que nos debe de ocupar y atender todo este cuerpo edilicio. Igualmente, me sumo a la propuesta de mis compañeros regidores. Y este pues, sí me gustaría saber entonces cuál es la función de un regidor o cuál es la función de este cuerpo edilicio, porque hace un momento en Comisión de Hacienda también nos hicieron saber que no era nuestra facultad preguntar o hacer. Yo quisiera saber, licenciada Alicia, qué es lo que pues, ¿qué hago, qué hacemos, y preguntar o pedir opinión de algún tema, no nos compete. Entonces, no sé a qué estamos viniendo aquí a trabajar. Gracias, secretario. Asentado, regidor. Sigue en el uso de la, de la, de la palabra el regidor Alfredo Lujambio Cataño. Adelante, regidor. Sí, gracias, secretario. Sí, pues estaba levantando la mano y, y al parecer no estaba eh, recibiendo la palabra, como creo que es su obligación y mi derecho. Entonces, sí le pido atención en eso, secretario, por favor. Y sobre el punto, efectivamente no está en el orden del día, yo me pronuncio porque se vea en las instancias pertinentes, que se agote, que se vea con jurídico, que se vea con sindicatura, con quien corresponda, porque creo que todos, o la mayoría, fuimos notificados de, esta, de este juicio de amparo, pero por sobre todas las cosas, creo que es de interés público y general, el que la obra se lleve a cabo, se culmine bien, y bueno, me opondría a cualquier cosa distinta, eh, sobre todo si hay un proceso o si el proceso está vigente y no ha causado eh, sentencia en contra. Pero bueno, será motivo de la siguiente, de siguiente, de, de otro foro, no de Cabildo, dado que no está en orden del día. Siguiendo con las solicitudes que están levantando sus intervenciones, ustedes autoridades municipales. Sigue el uso de la voz el regidor Cristian Ivana Suara Azuara, levantó la mano también la, la síndica municipal Alicia Nayeli Vázquez y también la regidora Verónica Rodríguez y continuamos en ese orden de intervenciones. Adelante, por favor, regidor. Muchas gracias, secretario. Volvemos a lo mismo, compañeros eh, regidores. Acabamos de cambiar, de hecho, el reglamento interno entre las las los, que fue lo que se le cambió, que por eso voté también en contra del mismo reglamento, pues era una vez vincular las funciones de los regidores seguimos en lo mismo que si eh, eh, nos corresponde y que no pero fuimos notificados bueno no al menos nosotros pero por eso le preguntaba yo al alcalde me dijo que ahorita le conté, me contestaba fuimos notificados y contestamos al informe que nos pidieron por parte del Congreso el tema es que no queremos que eh, pues que se siga no construyendo, como dice el, el regidor Alfredo cambio tenemos que acatar la suspensión del juez, eso es lo que tenemos que cumplir, tenemos que darle cumplimiento a la suspensión que está marcando el juez, y lo que estoy pidiendo, si no es entonces en Cabildo, me sumo, como dice la regidora Vero, quienes ejecutan dentro de esta misma obra, pues es el alcalde eh, que ya... Regresó, pues, que le dé la indicación al mismo director eh, que suspenda la obra como tal. A ver, compañeros, si es en esta instancia o no en la que sea, porque parece que, como dice el regidor Waldo, no seguimos entendiendo cuáles son el tema de las funciones de los regidores, que es vigilar, observar y demás. Si no es en este cuerpo colegiado que estamos la mayoría y que seguimos queriendo ocultar todo, pues bueno, entonces hagamos lo correspondiente, lo que lamentablemente otra vez el mismo presidente de esta comisión que le corresponde, al igual que de Hacienda, tenemos que hacerlo notorio en Cabildo para que se tenga que ver entonces en comisión. Si uno no lo vierte aquí, en las comisiones no se da cuenta. Sí, es un, un caso eh, complicado, es un caso que se sigue construyendo, que se sigue mufando de que se sigue construyendo, pero seguimos sin darle observancia a la suspensión del juez. Yo nada más pido que se pueda dar acabamiento a esta misma y bueno, presidente eh, Daniel, pues en este caso mandaré un oficio en este momento firmado para que se pueda entonces sesionar en la comisión para hacer lo concediente en esto mismo, porque si yo me engancho y seguimos en lo mismo que no corresponde en este, en este, cuerpo colegiado, es lo demás. Aquí la cosa no es eh, politizar el tema. Aquí la, la idea es el ejecutar en, el, en este caso la suspensión del juez y en este caso, eh, regidor presidente, una marquita más le corresponde como presidente de la misma, por lo que yo le mando el oficio para que pueda sesionar a la brevedad y en este caso, pues inmediatamente que sea en este caso el viernes. Es cuanto. Gracias, regidor. Sigue en el uso de la voz la síndica municipal Alicia Nayeli Vázquez. Adelante, regidor. Adelante. Gracias. A ver, únicamente para aclarar de qué fecha es la suspensión a la que se refiere el regidor Cristian Nazuara, porque en el expediente que tenemos al respecto la suspensión no ha sido violentada, se quejan de actos que ya son consumados, a nosotros el juez en ningún momento nos ha ordenado que se detengan obras ni nada, no, nos, no hay ninguna instrucción al respecto. Yo creo que lo que ustedes tienen de información es únicamente la parcial que se presenta por parte de los quejosos en el Congreso del Estado respecto de un juicio político. Pero ese mismo juicio político, también dentro de la respuesta de, de su servidora y de los demás compañeros, este, está el tema está en la contestación que no hay ninguna violación a ninguna suspensión y el estado en el que se encuentra el juicio. Entonces, en realidad no está terminado, no se preocupen por el juicio político no les va a causar ninguna responsabilidad porque en realidad todavía ni siquiera es un tema que está ya 100% juzgado. Y de las suspensiones les aseguro completamente que no hay ninguna suspensión que podamos ahorita en este momento violentar. Eh, por eso pregunto en específico de cuál suspensión estamos hablando para estar en el mismo orden, si es el que hablan del respecto del juicio político, es el mismo que yo tengo aquí expediente, no hay nada no hay una orden, no hay necesidad de, de tener ninguna obra Muchas gracias síndica Municipal, Sigue en el uso de la palabra la regidora Verónica Rodríguez y también vi la mano levantada de la regidora Ana Pineda Guel y después del eh, regidor Daniel González Ayala adelante regidora Gracias, secretario. Eh, bien, me falla ahorita la memoria para saber con exactitud incluso la sesión de Cabildo en la que nosotros también externamos ante todo este cuerpo edilicio sobre la notificación de la suspensión que se hace tanta mención en esta sesión. Es una suspensión que el juez ordenó y que de la misma forma como hoy se nos está diciendo que no hay ningún problema, así se nos dijo en aquella sesión de Cabildo que no había ningún problema, que se podía seguir. Sin embargo, nosotros desde esa fecha y hoy volvemos a insistir en a que debemos acatar eh, el ordenamiento de un juez cuando nos dice que se deben suspender dicha obra. Yo también solicito que todos los comentarios eh, que mi persona eh, vierte en esta sesión se inserten textualmente en el acta de Cabildo. Al mismo tiempo aprovecho para solicitar acta certificada de esta sesión. Y quiero insistir en que efectivamente vamos a presentar ante la comisión correspondiente la solicitud para desahogar este punto, que votemos el punto de acuerdo que el regidor Cristian Azuara está solicitando, pero insistir aún más en que el presidente municipal en funciones instruya con fecha de hoy, 30 de junio del 2021, instruya a la dirección de obras públicas para que se suspenda la obra del puente en mención. Es importante que se acate esa suspensión por todo este cuerpo edilicio. Si no se puede votar un punto de acuerdo... Si vamos a solicitar a la comisión y nos vamos a esperar hasta que sesione, en estos momentos el presidente municipal en funciones tiene la facultad de suspender la obra. Le solicito como regidora de este ayuntamiento que instruya inmediatamente al director de obras públicas para dicha suspensión. Gracias. Adelante, en el uso de la voz, la regidora Ana Rosa Pineda. Aguera, adelante, regidora. Y después, el uso de la voz, el regidor Daniel González Ayala. Eh, con su anuencia, señor secretario, eh, me sumo al posicionamiento de mi compañero Cristian Azuara. Eh, hacían alusión a la fecha de que habíamos retomado este tema. Fue el día 12 de julio del 2020, donde en sesión de Cabildo nosotros preguntábamos y si la misma síndica respondió de, de, de este procedimiento. Entonces, sí me sumo eh, que debe de haber una indicación del alcalde municipal hacia la dirección de obras para la suspensión de esta obra. Hoy tenemos que ver el costo-beneficio. A lo mejor hoy no tenemos que ver un costo-beneficio monetario, sino el costo-beneficio político para el propio presidente municipal. Nosotros ya al Congreso pues dimos nuestra contestación porque fuimos involucrados en, en, este, en este suceso de que no acatamos la orden de un juez, que nosotros nos opusimos a continuar con, eh, con esta obra y que nos dijeron no pasa nada, es algo administrativo, es algo del ayuntamiento. Y en ese considerando de que siempre se hace lo que dicen otras personas y no lo que dice el cabildo, pues este tema transcurrió, transcurrió. Y hoy nos vemos en la penosa necesidad de volverlo a ventilar para poder tener una respuesta favorable a, eh, ahora sí, que a esta suspensión que está realizando el juez del octavo distrito y que nuevamente nos lo vamos a pasar por el arco del triunfo y no vamos a acatar esa orden de un juez. Que nos ha perjudicado a nosotros como regidores, aun cuando no tenemos incidencia en ese, en ese tipo de decisiones, nos perjudica a nosotros, a quienes ponen públicamente a nosotros y que realmente tendría que estar dando la cara, no lo hace. Es cuanto, señor secretario. Muchas gracias, este, regidora. Veo la mano levantada del regidor Daniel González y también de la síndica municipal. Sí, muchas gracias, este, regidor Cristian. No sé cuándo. Eh, ha visto temas atorados en algunos de, de mis comisiones, por el contrario, se han sacado todos los temas. Este tiene desde diciembre, ya hemos convocado eh, a varias, a varias eh, sesiones. Usted puede preguntarle al director o a las personas que estén ahí presentes. Entonces, este, hágame llegar el escrito, a ver si no le doy el uso que usted le da como el exhorto que nos llega de Congreso del Estado y hace caso omiso. Gracias, eh, regidor. Adelante la síndica municipal. Gracias. Bueno, si quieren, a, a, abundo un poquito más en el tema. La, el quejoso es un ejido. El ejido dice que su propiedad está en, la, en, la, en donde pasa el puente que se está construyendo, pero no se ha acreditado propiedad. Ellos pro, promueven un incidente de, de que se está, estamos violentando la suspensión y ya el tribunal se, se manifestó al respecto y les dio un extracto de, de lo que hay. Dice, no pasa desapercibido que el denunciante, de manera aparentemente dolosa y sin pruebas que respalden su actuar o su dicho, señala en el hecho señalado como octavo que la juez octavo de distrito en el estado, tras el supuesto desacato de las autoridades responsables, abrió un incidente por defecto o exceso en el cumplimiento de la suspensión de plano. Debe aclararse que dicho incidente fue aperturado a solicitud de la, de la parte quejosa, puesto que éste alegó en dicho incidente que al no detenerse a la ejecución de la obra, aún y cuando se había dictado la medida cautelar de mérito, se estaba violentando la misma. No obstante, la juez de distrito, de manera acertada mediante acuerdo de fecha 3 de agosto de 2020... Determinó que para poder resolver el incidente planteado se debía practicar una pericia en materia topográfica, ello a fin de que se lograra ubicar plenamente los polígonos actuales que comprenden el ejido del quejoso y la ubicación de la obra en cuestión, por lo que solicitó el nombramiento de peritos de las partes. Es decir, se está tratando de eh, comprobar la propiedad de estos ejidatarios y la ubicación de la misma, entonces a la fecha todavía no tenemos una instrucción del juez en donde nos esté diciendo que nosotros estamos interviniendo en un paso de elegido, por eso les digo que no hay ninguna, no hay, no hay hay ninguna de ninguna manera estamos violentando el derecho de nadie y elegido se ubica en otro espacio, pero hasta en tanto la autoridad no nos ordene que se detenga esa obra, pues no hay, no hay materia para nosotros poder decidirlo. Muchas gracias, Síndica Municipal. Y veo la mano levantada del alcalde de la capital. Adelante, presidente. Gracias, secretario. Eh, yo nada más para puntualizar lo que ya también la Síndica Municipal acaba de establecer y para ser muy concretos. No hay mucho más en este tema más que señalar que lo que establece eh, la suspensión es que no se debe de trabajar en tierras de elegido. Y hay que ser muy puntuales en este tema. No estamos trabajando en tierras de elegido de acuerdo a los planos actuales del RAN. Todo lo demás que ustedes estén planteando aquí, pues sí, puede ser algo que tenga que ver quizá con la posibilidad de que se les establezca un juicio político en el Congreso del Estado. Pero no va a suceder porque no estamos violentando nada. Entonces yo les pido... Que vayan ustedes al Registro, Agrario, al Registro Agrario Nacional y soliciten los planos actuales de elegido, no los planos de 1928 con los cuales eh, se pretende por parte de los abogados de elegido causar una situación de riesgo, la cual no existe. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos conscientes de lo que se está haciendo también hay que decir que el juicio político tiene una dependencia directa con el juicio de amparo y el juicio de amparo no ha sido resuelto en definitiva. Entonces, no por más declaraciones que se hagan aquí, mejor hablen con los diputados y diputadas, porque eso es lo que hay que hacer. Teniendo toda la información que se tiene actualmente, pues es evidente que no hay ninguna violación a la suspensión de ese amparo. Y lo que debería de suceder es que no corrieran por cuerdas separadas el juicio político y el juicio que se está llevando a cabo en el juzgado ya mencionado, sino que se definiera por parte de esta jueza qué es lo que procede en el caso del que estamos hablando, que no es el puente Pemex Regidores, el puente Rocha Cordero, y que tenemos que tener mucha claridad para que proceda o procediera un posible juicio político en el Congreso del Estado. Son cosas distintas, lo político hay que dejarlo fuera, estamos trabajando por la ciudad, se están a punto de terminar. Eh, dichas obras del Puente Rocha Cordero, Río Españita, Avenida Industrias y Carretera 57, y en ese sentido, pues nosotros tenemos la certeza de que las cosas están haciendo bien. La suspensión que se otorga es para no llevar a cabo trabajos dentro del ejido. Vayan, por favor, al RAN, ustedes en su carácter de regidora, regidores, síndicos, síndicas, consigan esos planos actuales, pero hay que tener información para después eh, tratar de presentar un caso que en este caso no existe. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias, presidente. Tiene, creo que este, rectificar, tiene tres intervenciones la regidora Verónica Rodríguez y también ha consumado sus tres intervenciones el regidor Cristian Iván Azuara. Esta es la tercera, si me permite el uso de la voz. ¿Cuál la tercera, tercera. La tercera? La tengo perfectamente identificado, le haré llegar la versión estenográfica regidora, este, porque lo tengo perfectamente anotado ¿Esta? y se la haré llegar obviamente para que tenga la tranquilidad de sus mismas intervenciones. Como tercer punto dentro del orden del día, se dice, en qué momento las... y en su caso aprobación de este honorable sí, cabildo. No, no, no, de la... dos veces. No, no. Le solicito que si tiene que revisar ahorita el video lo haga claro. ahorita antes de continuar para que me dé luz claro. la voz en mi, en mi tercera intervención. En el mismo caso en la más sencillo de... bajo reserva de que se está haciendo esta alusión del reglamento le continúo con el uso de la palabra regidor. Gracias. Pues efectivamente. Contamos con un oficio de fecha 17 de diciembre del 2020, donde dice todo lo contrario a lo que acaba de indicar el presidente municipal en funciones. Eh, sí, acaba de hacer mención, como bien lo dijo, se refiere a un juicio de amparo eh, y que si bien es cierto, se sigue en espera de la pericial. Lo cierto también es que ante la duda debe de subsistir la suspensión. Ojo. Hace unos minutos nos explicaban en la sesión de la Comisión de Hacienda que nadie puede dar por cierto ni la culpabilidad ni la inocencia en tanto no se dicte una sentencia. No podemos venir aquí a decir que tenemos la certeza de que estamos haciendo las cosas bien cuando aún está en proceso un juicio y todavía no se dicta sentencia. Sin embargo, se nos ordena una suspensión y ante esa suspensión. Nosotros como autoridad tenemos que acatar la orden del juez, por ello insisto en que se instruya a la dirección de obras públicas para que se suspenda la obra del puente Rocha Cordero y dentro de las facultades del presidente municipal en funciones está instruirlo en estos momentos para que se lleve a cabo la suspensión. De cualquier manera, le voy a hacer llegar por escrito al presidente municipal esta misma solicitud que estoy haciendo para que instruya a la dirección de obras públicas. Se la hago llegar ahorita terminando la sesión de Cabildo para que si gusta me conteste al respecto. También vamos a hacer llegar la solicitud para que la comisión eh, desahogue este punto. Porque por supuesto que es un tema delicado y es un tema que nosotros no podemos decir aquí que estamos libres o no. Necesitamos acatar las órdenes de un juez, pero también necesitamos ser respetuosos de los procesos y los procedimientos. Así que por favor, si ya nos dieron una clase de derecho administrativo en la sesión de Hacienda, les pediría de favor que le comenten al presidente municipal en funciones que pues evite decir que estamos haciendo las cosas bien si aún no tiene la certeza de un juez que haya dictado alguna sentencia respecto de este asunto que se encuentra en litigio. En su uso de su tercera intervención de la síndica municipal, eh, tiene el uso de la palabra. Tengo levantada Gracias. la palabra, señor secretario. Únicamente para aclarar, tenemos, miren, también el ejido ha tratado de decir que violamos la suspensión, que violentamos la suspensión porque se siguen las obras, y en ese sentido ellos interponen un recurso, y el 3 de mayo de este año... Hay una, hay una respuesta del tribunal en donde les leo también un, les, el extracto, dice, por tanto, contrario a lo expresado por la parte promovente, es decir, ej, los ejidos, esta autoridad en ningún momento ordenó la suspensión de obra alguna que no fuera aquella que pudiera afectar sus tierras. Pues de sostener tal argumento se llegaría al absurdo de que gracias se suspenda una construcción de... Eh, de una, ay, ¿qué dice aquí? Debido a la afectación de tierras de un ejido en el sur de la misma localidad. Esto es a fin de poder siquiera discutir una orden en ese sentido, se deben contar con las pruebas idóneas para acreditarlo. O sea, nos están diciendo, yo no, el juez dice, yo no estoy eh, ordenando ninguna suspensión de ninguna obra, porque a mí no me han demostrado que ustedes sean de verdad los dueños o los propietarios del de espacio donde ustedes están señalando que esté situado justamente en esa obra. Además, eso es un derecho de vía este, viejísimo, o sea, la realidad es que no hay manera de que, de que haya una, un agravio una ahí, pero, pero bueno, a consideración, yo digo que igual podemos someterlo a votación, tampoco es facultad del cabildo este tipo de actividades ejecutivas, entonces también, ¿cómo vamos a, como cabildo a ordenar a horas públicas que, o, o, o a quien sea que lo haga. Pero bueno, en fin, esa es toda mi intervención. Señor secretario, voy a participar de tomo, si me excelencia. No, nada más pido haga, de lo correspondiente. Con respeto, que respete el reglamento. Tiene tres intervenciones y lo tengo que dejar perfectamente claro. Revisa. Lo tengo aquí revisado y si quiere hago una pausa y vuelvo a checar las, las intervenciones y las tengo anotadas junto con las secretarias del Cabildo. Le pido de favor que nos apeguemos a respetar el reglamento de manera respetuosa a todos los miembros de este honorable cabildo. Como tercer sí. punto de del orden del día, señor secretario, se mientras me sigue escuchando voy a seguir seguiré hablando por mi tercera intervención. Seguiré hablando por mi tercera ¿Sí, usted, intervención o cuarta, si la quiere la de la la dejar guarda. en acta, si la quiere... Ne... Por favor, por favor, se somete a consideración y en su caso aprobación de este honorable cabildo. La acta de la décima primera sesión ordinaria del 15 de junio del año 2021, toda vez que el documento de cuya aprobación se trata fue entregada previamente para su revisión al presidente municipal, síndicos y regidores, dentro del término establecido en el artículo 70 del reglamento interno, y no habiéndose recibido observaciones, se dan por conforme con el contenido de las mismas, en virtud de lo anterior, se propone a este honorable Cabildo lo siguiente. Primero...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 ¿Abstenciones? Se aprueba así por mayoría. Segundo, se somete a su aprobación el acta de cabildo de la décima primera sesión ordinaria con fecha del 15 de junio del año 2021 y de conformidad como lo establecen los artículos 55 y 57 del reglamento interno, se realizará la votación en forma económica, por lo que les pido respetuosamente manifiesten el sentido de su voto levantando la mano. Los que estén a favor... En contra, abstenciones, okay. siendo así se aprueba por unanimidad y de este momento se les hará llegar el acta una vez firmada para recabar su propia firma. Como cuarto punto dentro del orden del día se somete a su consideración y en su caso aprobación de este honorable cabildo el dictamen que presenta en forma conjunta las comisiones permanentes de gobernación y desarrollo, equipamiento urbano y catastro. Se hace del conocimiento de todos ustedes que en Secretaría General se recibió escrito de los presidentes de las comisiones permanentes de gobernación y desarrollo, equipamiento urbano y catastro solicitándose agendar un punto dentro del orden del día por lo que con fundamento en el artículo 89, fracción octava del Reglamento Interno del Municipio Libre de San Luis Potosí, se presenta el dictamen de las comisiones antes señaladas. En virtud de lo anterior, le cedo el uso de la voz a la regidora María Verónica Campillo Salazar para que dé a conocer el dictamen antes mencionado. Adelante, regidora. Gracias, secretario. Consonencia, señor presidente.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 ¿En contra? ¿Abstenciones? Simplemente quiero hacer precisar, porque veo que la, el, el video del regidor Antonio Salas no está funcionando, regidor. No sé si me pueda, en uso de la voz, hacer el sentido de su votación de favor, regidor. Lo expresó en el chat, sí, eh, secretario. Sí, ¿Perdón? ¿Lo expresó en el chat? Ah, a favor, sí, ya lo tengo aquí. Se aprueba por mayoría. Adelante, regidora. Gracias, secretario. Derivado de la aprobación de los programas de ordenamiento territorial y centro de población, es de vital importancia armonizar los reglamentos correspondientes según las disposiciones requeridas, con la finalidad para dar cumplimiento al establecido en cada uno de los programas. Las Comisiones Conjuntas de Desarrollo, Equipamiento Urbano y Catastro y Gobernación, en coordinación con la Dirección de Catastro y Desarrollo Urbano, estuvieron en plena comunicación con Canadevis Canadevi y Semig para dar las reformas correspondientes al reglamento de construcciones y de esta forma iniciar los trabajos de las normas técnicas, que ayudará a la ejecución técnica de cada uno de los programas vigentes. El sector de la construcción en San Luis Potosí es un parteaguas fundamental para la activación económica de nuestro municipio, generando empleos directos e indirectos en todos los ámbitos. También quiero agradecer al ciudadano David este, Humberto Hernández, quien estuvo como suplente y presidió la Comisión de Desarrollo y Equipamiento Urbano y Catastro, que fue parte fundamental para la ejecución de esta reforma a este reglamento. De igual forma, este, al eh, regidor ahora, Alfredo Lujamio Cataño, que en ese tiempo funciona como presidente interino del Ayuntamiento de San Luis Potosí, para dar seguimiento a cada uno de estos trabajos. Por lo tanto, secretario, y en virtud de lo anterior, le solicito atentamente que este dictamen se someta a la consideración de los miembros del Cabildo. Es cual Muchas gracias, regidora presidenta de la Comisión de Gobernación, y se somete así a su consideración el dictamen que presentan en forma conjunta las Comisiones Permanentes de Gobernación y Desarrollo Equipamiento Urbano y Catastro relativo a la reforma del Reglamento de Construcciones del Municipio de San Luis Potosí. De conformidad como lo señalan los artículos 55 y 57 del Reglamento Interno, se procede a realizar la votación, por lo que respetuosamente le solicito manifiesten el sentido de su voto levantando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 Mayoría. Como quinto punto dentro del orden del bueno, día, secretario, como siguiente o diferente punto al orden del día. Adelante. Gracias. gracias. En fin, tengo tres intervenciones. Eh, quien me cerró el micrófono, lamentable que estén coartando a los regidores al poder expresar quien sea. Si es el director de informática, pues también lamentable la situación. Yo para quienes están viéndonos en vivo, a la mayoría de los regidores para poder comunicar, no es que, o decía el señor secretario, nos cerraron el micrófono para no seguir hablando. Algo oculta, o algo, no les gusta de lo que le estamos dic diciendo, pero yo sí, o al menos varios de nosotros tenemos motivos para seguir en el ayuntamiento. Y amigo, me quito la careta porque, pues digo... Si les molesta el poderlo generar, hoy votamos un reglamento en la cual hay una observación que yo hice en su momento, que no se tomó en cuenta, pero aún así eh, apruebo este mismo reglamento. Y dentro de los mismos conceptos que se generan, pues hago también una invitación al, al alcalde que, que tenga una correcta asesoría. Un ejido no es un componente de un mapa actual a donde nos está mandando. Se compone de una dotación presidencial y de una carpeta de dotación de tierras. El RAN, como nos está diciendo, ya informó ante el Juzgado Federal, mediante oficio RANS SLP CT 747-2020, sobre esto mismo. No se pretende, señor presidente, una, que busque una correcta asesoría para que no suceda esto. Por lo cual, también pido que lo que marqué en el primer punto, tanto lo que comentó el alcalde y lo que comentó la síndica municipal, queda sentado en acta. Eh, y en este mismo sentido, eh, alcalde, le repito, se compone de mapas, no se compone de mapas actuales, se compone una dotación presidencial. Entonces, veamos también en cuestión de de conceptos, yo también le pediría que pudiera ir otra vez al, al RAN, no nada más pida asesoría, que usted se informe, porque no será la primera vez que quienes lo asesoran el día de hoy, no nada más en un tema judicial, sino hasta electoral, pues no le dieron los resultados. Eh, regido, veo la mano levantada de la regidora Verónica Rodríguez, adelante regidora. Gracias, secretaria. Sí, también eh, doy testimonio que efectivamente nos censuraron el audio de esta sesión. Yo lo manifesté por escrito en el chat que, que maneja la plataforma de Zoom, eh, que no nos dejaron eh, hablar, nos cancelaron completamente el audio. También doy de manifiesto que así fue con mi persona. Y eh, quiero insistir en que se me entregue copia certificada de esta acta y, e insisto, quiero re reiterar esto porque solicité la copia certificada del de acta anterior y eh, pues aún no me llega. Entonces también para recordarle, secretario, que tengo pendiente esa copia certificada para que la de el día de hoy tampoco se tarde tanto. Por favor. Gracias. Sí, simplemente como la voz informativa, conociendo el reglamento, se acaba de aprobar y justamente se les generará para que se les haga llegar. Y el tema de las intervenciones, el reglamento es perfectamente claro y no se coacta la libertad de expresión de nadie, sino simplemente el apego y restricto del reglamento interno y de la ley orgánica del municipio libre de San Luis Potosí. El reglamento no habla de las plataformas de Zoom y cancelar uh, micrófonos. Disculpe. Del acuerdo de cabildo, simplemente, regidora, como la participación, como lo es. Continuando con el uso de la voz... Veo la mano levantada del alcalde municipal. Adelante, presidente. Gracias, secretario. Bueno, eh, sí tenemos asesoría, afortunadamente, regidor, y hay que simplemente vivir en la ciudad para conocer de esto, no es física cuántica. Claro que es un problema complejo el tema agrario, pero ¿usted cree que el Parque Tangamanga sigue siendo un ejido? Yo le pregunto, me parece que hay un proceso evolutivo en el tema agrario. Y si usted recuerda, hubo un programa muy amplio que se llamó Procede, que tenía que ver con cómo se trataba el tema de los ejidos y cómo eh, podían incluso llevarse a cabo eh, ventas, ¿no? En este sentido, de los propios ejidos para ir desarrollando las ciudades en el país. Eh, esa dotación se ha ido modificando en el tiempo. La dotación del ejido y los planos de 1928 precisamente son de 1928. La realización de la obra en el Boulevard Rocha Cordero pues tiene desde hace cerca de 50 años, en el año de 1972, si no me equivoco, 72 por ahí. Entonces hay que revisarlo bien, no, no hay que venir a hacer política al cabildo si es que no la saben hacer. Y lo que hay que tener en mente es cómo se ha ido modificando, porque ese es el discurso, ese es el debate que le interesa a la ciudadanía, no si ganaron o perdieron elecciones. Por cierto, creo que hay algo ahí de eso, señora, señorita regidora que tiene ahí la mano levantada. Pero bueno, vamos a seguir nosotros trabajando en este sentido y lo que ustedes quieren hacer, tratando de pedir que se detenga el curso de la propia obra, me parece realmente muy irresponsable, sobre todo teniendo la información, la información de que con los planos actuales del RAN no estamos afectando en lo absoluto las tierras presentes del ejido. Las tierras presentes del ejido están, les lo explico porque seguramente ni siquiera conocen dónde están, están del otro lado de la carretera 57. Entonces hay que tener la información precisa, pero no hay que venir a hacer simplemente eh, política a este cuerpo colegiado, cuando lo que hay son cuestiones técnicas, la suspensión que se da es para no trabajar en tierras de elegido. Y esta administración, y otra cosa más importante todavía, quien está a cargo, eh, nosotros estamos a cargo de la obra, pero quien tiene la liberación de todos los procesos es la Junta Estatal de Caminos, es el gobierno del Estado, los sitios de los trabajos fueron puestos a disposición del ejecutor de la obra, que en este caso es el gobierno municipal, por parte de la Junta Estatal de Caminos. Entonces, bueno, pues ahí está la explicación, sobre todo para la gente que está afuera y que tiene el derecho a ser informada e informado de lo que está sucediendo en realidad con una obra tan importante como lo es los puentes superiores vehiculares para la movilidad y para la competitividad de la ciudad. Muchas gracias, alcalde. Veo la mano levantada de la regidora Verónica Rodríguez en su segunda intervención y veo también la mano levantada del regidor Cristian Iván Azuara en su segunda intervención. Adelante, regidora. Sí, gracias. Pues qué lástima que tenga que evidenciar, presidente municipal en funciones, que le incomode tanto mis cuestionamientos y mi presencia al grado de tener que hacer alusión a algo que usted dice es política? Habla de mis resultados electorales? Si tuviéramos que medirlos en comparación a los suyos, pues yo quedé en segundo lugar y usted quedó en tercer lugar. Ja, creo que le duele más eso y por eso tiene que señalarme. Pero está bien. Soy testiga que a usted le gusta amedrentar a las mujeres. Soy testiga que a usted le gusta meterse con nosotras porque no puede con los hombres o no puede con los abogados que sí saben. Usted decía hace rato que los abogados que eh, interpusieron el amparo eh, buscan algo indebido. Pues ellos sí son abogados serios o hay que preguntarle al licenciado Jorge Luis Dorantes si piensa lo mismo que usted respecto de lo que acaba de explicar que dicho sea de paso creo que usted no es abogado pero bueno entonces pidámosle a la junta estatal de caminos el acuerdo expropiatorio del periférico y con eso cerraríamos el tema señor presidente pero no trate de desviar la atención con asuntos electorales no pida algo que usted no da no sea incongruente concéntrese en el tema y deje de agredir y amedrentar mujeres. ¿Es cuanto Ante regidor Muchas gracias, secretario de Aponcio Pilato. Y al día de hoy vemos también seguir violentando la misma situación. Nos lavamos las manos. Pues, recuerdo cuando estábamos hablando de los planes, hoy que estamos hablando de esta dotación. Hoy, de habla, hoy escuchamos al alcalde decir que para poder hacer ciudad pues adelante en hacer ciudad como el Parque Tangamanga, que son temas muy diferentes, el Parque Tangamanga con lo que está haciendo. Pero bueno, hoy quiere asemejar esto mismo. Y recuerdo cuando hablábamos de los planes de desarrollo en la Sierra San Miguelito, hoy el que veo que se ríe y sigue dotando al secretario del ayuntamiento, cómo defendía la Sierra San Miguelito como tal, hasta que la Semarnat le dio un buen bofetadón, en donde ustedes gusten, y les dijo que prácticamente no lo debía hacer. ¿Se acuerda, secretario? Yo fui con usted a la Ciudad de México, que después trataron de decir, nosotros somos los que estamos protegiendo la Sierra San Miguelito, y no fue así, fue la Semarnat la que le dijo, no avances con este mismo tema. Pasa lo mismito, lo mismito en esta situación. Hasta que una autoridad dice a usted, ustedes que no les diga, ustedes se pueden pasar por algo en el triunfo, lo que pase. Pueden pasarse por el arco del triunfo los derechos de los ejidos, pueden pasarse por encima de todo los derechos de medio mundo. Hoy lo vemos, hoy al no tener argumentos el alcalde ofende, al no tener argumentos el alcalde desvirtúa el tema. A ver, no desviemos el tema, lo que nosotros estamos pidiendo es que se suspenda, no que se cancele. De aquí a que se solucione y el juez diga, ahora sí, señor alcalde, que sería el primero que le diga que tiene la razón fuera de los que están alrededor de él, que le dicen que todo tiene la razón, pues entonces sí, hagamos lo que corresponda. No, pero esta administración se ha adoptado de mediatizar completamente, de victimizarse, de tirarse piso. Eso es lo que le gusta. Eso es lo que les gusta en esta administración, de hacerme la víctima de lo que me está ofendiendo. Aquí lo que les interesa es que este puente salga en esta administración para que digan que fue lo que realizaron la mega obra. Si estamos violentando una suspensión, y los derechos de la mayoría de los que están ahí, se tiene que suspender. O sea, se acabó. No hay más. No es que no queramos que su mega obra, ¿sí? Junto como las de, al que ahora sigue, Faraónicas, se lleven a cabo. Simplemente, alcalde, lo que estamos pidiendo es que abra los regidor que deje, me, me permite, secretario, que deje su soberbia a un lado, y que por primera vez escuche a alguien diferente, que no sea usted, y los que están alrededor. Es cuánto? Se hace del conocimiento de todos los presentes que en la Secretaría General se recibió escrito del regidor Cristian Iván Azuara Azuara solicitándose se agendar un punto dentro del orden del día por lo que cedo el uso de la voz para que dé a conocer su solicitud. Adelante, regidor. Muchas gracias, secretario. Precisamente en la anterior sesión se pidió a este cuerpo colegiado se creara una comisión especial concerniente, siguiente es el artículo, lo leo como tal, señor secretario del ayuntamiento de San Luis Potosí, con fundamento en el artículo 30, 31 y 32 del reglamento interno del municipio libre de San Luis Potosí, y de conformidad a su similar con el número de oficio CG22126 2020, vengo por medio de la presente a solicitar tenga bien a agendar un punto del orden del día para la próxima sesión ordinaria de Cabildo, consistente en lo siguiente único, someta a consideración de los integrantes del Cabildo la creación de una comisión especial donde se analice en el seno de dicha comisión los actos atribuibles a la desaparición robo, peculado, extravío de la cantidad de 8 millones de pesos, así como para que se rinda ante esta comisión un informe por parte de la Contraloría Interna de la Tesorería Municipal de la segunda sindicatura, de la dirección de asuntos jurídicos y de la Re dirección de recursos humanos, donde detallen los acontecimientos relativos a los anteriores señalados, así como también del estado que proceda, que guarde el asunto. Atentamente, licenciado Cristian Iván Azuara Azuara, regidor. Es cuanto, secretario. Muchas gracias, este regidor y se somete a consideración de este honorable cabildo la solicitud que presenta el regidor Cristian Iván Azuara Suara, relativa a la creación de una comisión especial donde se analicen los actos atribuibles a la desaparición, robo o extravío de la cantidad de 8 millones veo la mano levantada de la regidora Verónica Campillo y también de la síndica municipal, adelante regidora y después el uso de la voz para la síndica municipal Gracias secretario eh, creo que el crear una comisión especial para vigilar el tema que refiere en su solicitud el regidor Cristian. Ya contamos con una comisión, la Comisión de Hacienda Municipal, la cual vigila el buen funcionamiento de los recursos públicos del ayuntamiento, por lo que eh, a partir de este momento yo... Eh, Vierto el sentido de mi voto que es en contra, ya que se me hace ocioso el que se cree una comisión que no tendría por qué crearse, ya que existe una encargada de la vigilancia de este tema, y el día de hoy por la mañana tuvimos una sesión de comisión privada de la Comisión de Hacienda, en donde se desahogaron varios puntos que estaban vertidos en este punto, con esta solicitud que refiere el regidor Cris. ¿Es cuánto, señor secretario? Muchas gracias, eh, regidora. Sigue en el uso de la burla síndica municipal. Adelante. Gracias. Igualmente, para adelantar el sentido de mi, de mi voto, que será en contra. Eh, bueno, el regidor propone la creación de una comisión especial con diversos objetivos, que son analizar al seno de la misma los actos atribuibles a la desaparición, robo o extravío de la cantidad de 8 millones de pesos, así como en rendir ante esta comisión un informe por parte de la Contraloría Interna de la Tesorería Municipal de la Segunda Sindicatura, la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Dirección de Recursos Humanos donde se detallen los acontecimientos y el estado procesal que guarda el asunto. Debemos ser bien claros y no interpretar la ley orgánica y el reglamento a contentillo de nuestros intereses. Es necesario entender que en efecto las comisiones del ayuntamiento sean permanentes o especiales, se encargan de la vigilancia de alguno de los ramos de la administración, sean de manera permanente o de un caso concreto. Sin embargo, en toda regla existen excepciones. Compañeros de Cabildo, este tema es muy delicado y de decidir crearse esta comisión sería por demás ilegal, puesto que la indagatoria que ya se está llevando a cabo es de índole penal, y por tanto estaríamos contraviniendo lo establecido en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales que, tonte, que contempla la reserva de los actos de investigación, mismo que me permito leer en la parte que interesa. Artículo 218. Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes podrán tener acceso a los mismos con las limitaciones establecidas en este código y demás disposiciones aplicables. La víctima u ofendido y su asesor jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. O díganme, ¿qué finalidad se persigue? ¿Cuál es el alcance de la comisión? ¿Sancionar? Eso es imposible, porque... las comisiones no tienen facultades ejecutivas única y exclusivamente de vigilancia y pues emplear el tema con fines mediáticos como ya se ha realizado con la creación de, comisión, de otras comisiones especiales, eh, me parece que es imprudente, me permito recordarles que ya se ha usado esa estrategia y ninguna finalidad útil hemos tenido ahora bien, no es posible que no alcancemos a dimensionar lo delicado del tema y que gracias a que han empleado desde hace algunas sesiones de cabildo este caso con fines mediáticos lamentablemente hayan advertido a los probables responsables de que existe una denuncia cuando quizá no lo sabían permitiendo con ello que, previe, que previeran de manera anticipada alguna situación en concreto o bien hayan manipulado evidencia que en su momento pudo haber sido útil para llegar hasta el responsable del ilícito. Ahora bien, compañeros, entre mis funciones está la de cuidar la hacienda municipal, procurar los intereses del ayuntamiento y representarlo jurídicamente, así como presentar las denuncias que sean necesarias y quiero dejar claro que he cumplido a cabalidad esas obligaciones. Permítanme hacer mi trabajo y les solicito respetuosamente y solicito que quede asentado en actas que no entorpezcan más el trabajo de las autoridades correspondientes, porque ustedes con ese inusitado afán de escudriñar aún más de lo que legalmente les corresponde, solo han ocasionado perjuicio del ayuntamiento. Reitero, no existe una razón que sea viable para crear esta comisión y mucho menos conociendo de antemano los objetos para los que solicita el regidor su presión, que repito, son ilegales porque además ya tenemos, como dijo la regidora Verónica, tenemos ya una comisión que se encarga de la vigilancia de la de Hacienda Pública Municipal. Muchas gracias, síndica municipal. Levantada la mano de la regidora Verónica Rodríguez. Adelante. Gracias. Eh, se cortaba un poco la intervención de la síndica. No sé si escuché bien todo lo que dijo, pero de algunas de las cosas que comentó, eh, le doy un poco la razón cuando dice que ya hemos tenido otras experiencias en las que de nada ha servido. A propuesta del presidente municipal en funciones, se creó una comisión especial sobre el caso Tere Carrizales. Creo que a eso se refiere la síndica cuando dice que no sirvió de nada esa comisión que propuso el propio alcalde en funciones. En eso solamente le doy la razón, porque quiero recordar que eh, me parece que sigue confundiendo, igual que en la sesión pasada. Nuestra intención de esta comisión especial tiene que ver con lo que sí nos compete a nosotros, que es al interior del ayuntamiento. Y justo era de lo que platicábamos hoy con el Contralor Interno. Eh, donde él ya nos señaló que se inició un procedimiento de investigación con fecha 29 de junio a solicitud de algunos regidores que firmamos y que por cierto, eh, indebidamente le respondió a un a otro regidor que nada tenía que ver con ese escrito, pero sí la comisión tiene que ver con temas internos, con temas del ayuntamiento, no nos interesa ir hacia afuera, porque sabemos que eso y ya nos lo dijo eh, su abogado eh, síndica, el abogado que, que usted necesitó en la sesión, ya nos lo dijo, que aproximadamente en un mes tendremos información. Eso de que se ha ventilado en los medios de comunicación hay que ser claros y precisos. Lo dije en la sesión y lo repito aquí. Fueron el tesorero municipal y la segunda síndica municipal quienes salieron a decirlo a los medios de comunicación. De ahí en fuera no hemos tenido mayor información. Hay que decir que esta comisión de Hacienda que se encarga de vigilar el buen manejo de los recursos públicos sesionó el día de hoy por la mañana, pero como una reacción a que nosotros en la sesión de Cabildo pasada hicimos estos pronunciamientos. Como ya decía mi compañero regidor Cristian Azuara, tenemos que señalarlo aquí en Cabildo, si no, ustedes no hacen nada. Y los avances de estas investigaciones no se nos habían proporcionado hasta en tanto nosotros no nos pronunciamos y tuvimos que subir un punto a la sesión de cabildo para que ustedes sesionaran la comisión de Hacienda y pretendieran darnos información, que tampoco tuvimos información extra, solo nos dijeron que en un mes más podríamos saber algo. Entonces. Sometan la consideración, votemos esta propuesta del regidor Cristian Azuara. Si nada tienen que esconder, démosle para adelante. Esta comisión especial tendría como integrantes a los verdaderamente interesados, porque hoy por la mañana vimos a varios que decían que ya hasta les sorprendía nuestro interés. Válgame, hay que decirle a la ciudadanía. Que nosotros como regidores, por supuesto que estamos interesados en vigilar el correcto funcionamiento y aplicación de los recursos públicos. Si hay un solo servidor en este cabildo que no está interesado en eso, a mí eso sí me daría mucha sospecha y me preguntaría entonces qué es lo que está velando, intereses de su patrón o los intereses de los ciudadanos. Eh, en su tercera intervención, la mano levantada del regidor Cristian Suárez. También veo levantada la mano del regidor Eloy Franklin. Ya no voy a entrar en discusión si es primera o tercera. La primera fue para dar a conocer en el, el punto, solamente que esté callado y no hable para dar el punto. Entonces, pero lo está tomando en cuenta como, como observación. Pero bueno, secretario, en fin. Yo nada más para puntualizar, que lo someta a consideración. Y como soy del, el que sube el punto, el ser puntual, porque se desvirtúa y volvemos a lo mismo. Antes no dicen que vamos a mandar llamar a los diputados y al gobernador, que nada tienen que ver tal vez en este asunto. Es, es por demás. La comisión debe crearse a fin de que dé cuenta de todo el proceso administrativo para revisar si existió o no negligencia en el cuidado del recurso municipal. Ese es el punto. Yo no estoy hablando de quién está involucrado o no, o los que estén involucrados en este punto. Artículo 74, fracción cuarta, vigilar los ramos de la administración municipal que les correspondan, para lo cual contarán con la información suficiente, no como lo que pasó en la mañana, y esperita de las dependencias municipales, informando periódicamente de ello al cabildo. Entonces yo no sé qué, de qué se extrañan y cuando dicen que utilizamos los reglamentos a su contentillo y al significado, pues pareciera vuelvo a lo mismo, la misma recomendación. Les pido que por favor, igual que el alcalde, puedan tener una correcta asesoría para poder indagar en todo esto. Es cuanto, secretario, ya mi tercera intervención para no pelear. Eh, adelante, regidor Franklin, veo la mano levantada de la síndica municipal. Gracias, secretario. Solamente para hacer un llamado para el resto de mis compañeros regidores, creo que esta es una maravillosa oportunidad que tenemos nosotros antes de entregar esta administración de nosotros sí si ser responsables con la ciudadanía, sí si ser responsables con los ciudadanos, con la gente que paga los impuestos. Es en verdad patético y es una lamentable vergüenza que a nivel nacional se sepa o esta situación 8 millones de pesos desaparecieron de la noche a la mañana y el señor alcalde pues bueno como lo distingue opaco sin hacer absolutamente nada señor alcalde yo lo que le pido es que sea congruente por una vez en su vida por favor haga bien su papel tenga una salida digna ya que Javier digo vas a salir por la puerta trasera del ayuntamiento de la capital y eso es lamentable eso es patético. Da una muestra de congruencia y vamos a darle adelante, compañeros, justamente a esta comisión especial para que se vigile. ¿O qué tienes miedo, Javier? ¿De qué es lo que tiene miedo usted, señor alcalde? Enfréntelo. Vamos a darle adelante, por favor. Tenemos, por supuesto, todavía el tiempo correcto y exacto para poderle dar a la ciudadanía, pues bueno, las cuentas claras sobre todo puesto que la ciudadanía es la que paga impuestos. Es simplemente un llamado a todos mis compañeros regidores para que el día de hoy demos esa muestra a la gente, a la capital potosina y al trabajo que nosotros representamos. Nosotros sí representamos a la ciudadanía. Vamos dándole adelante a esta comisión. Es cuanto. Gracias, compañeros. Gracias, regidor. Adelante, síndica municipal. Gracias, eh, Cristian Azuara no seas bárbaro, mejor también tú ponte a estudiar derecho porque acabas de decir que acabamos de aprobar el reglamento interno y ese todavía ni siquiera está vigente y ya lo estás citando, ni siquiera se ha publicado, ni siquiera nada y tú ya lo estás citando, entonces también checa tú, tus asesores o no sé cómo le haces para, para eh, intervenir, pero acabas hace ratito citaste el reglamento interno, el, el que acabamos de aprobar y ese todavía ni siquiera está vigente. Y el hoy que está muy bien, mira, todavía te quedan otros tres años de circo, pero ahora en un nivel más arriba como diputado, te vamos a estar observando. Pero bueno, yo, yo creo que lo que sigue es eh, votar para ver si ya creamos esta comisión, sí o no. Por alusión. Muchas personal, gracias, síndica municipal. Por alusión, por consideración de, de este honorable cabildo, la sustituta presenta el regidor Azuara relativa a la creación de la comisión especial donde se analicen los actos atribuibles a la desaparición, robo o extravío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 ¿Abstenciones? Siendo así, no se aprueba la solicitud del regidor Azuara. Como sexto punto dentro del orden del día, se presenta para su conocimiento el informe de Secretaría General correspondiente al mes de mayo del año 2021, en cumplimiento a los establecidos por los artículos 78, fracción décima primera de la Ley Orgánica del Municipio Libre, y 119, fracción cuarta, reglamento interno del municipio libre de San Luis Potosí, se presenta el informe del estado de avances de los acuerdos tomados por este honorable cabildo, el cual fue circulado previamente para todos ustedes los presentes y tengan conocimiento del mismo. Por lo que respetuosamente lo solicito, tengan a bien dispensar la lectura del mismo. Les pido respetuosamente, manifiesten el sentido de su voto, antes, voto levantando la mano. De, en su punto del informe, secretario. en el sí. punto de su... Adelante, regidor. Muchas gracias. Ya, ya quería intervenir por alusiones personales en la anterior, nada más cheque, síndico, quien tiene enfrente, nada más dígale que es el 74 facción cuarta, como lo dije, pero bueno, eh, secretario, en la anterior sesión de Cabildo, se le pidió que con una eh, risa, como lo quiera marcar, no sé si no conoce que es mañana, o en el transcurso de la semana, nos hiciera entregar informe de... Lo que se entregó en desarrollo social con las estufas, lavadoras, como dijo el, el síndico municipal, parecemos ropa vejero, cosa que no nos han entregado 15 días, secretario, y no nos ha entregado el informe correspondiente. Hoy vemos una manifestación donde le vienen a pedir al alcalde todas las promesas que estufas, lavadoras, colchonetas y demás que and anduvieron en entregando eh, como tal. No, no, no me refiero a usted, eh, alcalde Javier Nava, me refiero tal vez a la anterior, porque como eran apoyos sociales en tiempos de campaña, a eso me refiero, ¿no? No se sienta aludido y tenga la piel tan sensible y delicada No, no, no, me refiero a lo que se le pidió al secretario la vez pasada en relación a, a lo que se entregaba en desarrollo social. Usted no estaba, usted se fue siete meses, nada más le quiero recordar y dejó la, la, el ayuntamiento como lo dejó. No, en los siete meses que estuvo el... El regidor hoy, Alfredo Lujambio, en referencia a eso y varias peticiones que se le hicieron llegar al secretario nada más que nos conteste el por qué no nos ha hecho llegar toda la información correspondiente. Hoy le contestó a la regidora Vero. Entiendo que esta acta de cabildo apenas se votó y lo tiene que certificar, pero todo lo que hicimos referencia anterior a los regidores, quisiera que me contestara en este momento el por qué no nos ha hecho llegar la información que se pidió en referencia a esto mismo digo, volvemos a lo mismo secretario ya tendría que ver, darle vista no nada, contra la Contraloría de aquí tengo que brincarme a alguna otra instancia para que usted nos ponga atención y atienda lo que le está diciendo en este caso eh, los regidores yo le pido de favor secretario, que sea la primera y la última que no acata alguna indicación usted está aquí como voz informativa, no por otra eh, cuestión y algunos otros como el alcalde pues no nada más están para burlarse sino como dijo el regidor Eloy, para no ser nada y ser gris, lo bueno que en tres meses ya se va. Adelante, regidor Franklin. Gracias, secretario. Solamente para hacerle una observación a la síndico Alicia Nayeli, pues ustedes tendrán ya tres meses para ponerse a trabajar y hacer algo. Yo, a diferencia de usted, tendré la oportunidad de trabajar tres años más por la población y por la gente de todo el estado, puesto que su comentario, pues bueno, viene surgido de un proyecto perdedor. Y ahí lo tienen ustedes sentados al pobre alcalde de la capital que no ha hecho nada más que el ridículo. Javier, la gente habló, la gente te rechazó no votó por ti y eso me suena pues a que están en verdad muy ardidos nosotros tendremos la oportunidad de estar trabajando para un proyecto maravilloso en todo el estado ayudando a la gente de todos los rincones de san luis potosí y no como el patético trabajo de javiercito nava es cuanto gracias simplemente para responder al regidor Cristian Iván. adelante regidora verónica Cam rodríguez Sí, gracias. Igual me sumo a la solicitud. También doy testimonio de que no se me ha entregado la información solicitada en la sesión de Cabildo pasada respecto de todos los beneficiarios de estos apoyos sociales, eh, de a cuánto ascendió el gasto de eh, estufas, eh, refrigeradores, no sé qué tanto más este, se dio eh, en, esta, en este tiempo de campaña. Me sumo también a esa solicitud porque tampoco he recibido nada de información en mi oficina. Y pues bueno, eh, respecto a que si alguien trabaja o no trabaja por la ciudadanía, pues miren, el voto es claro y la gente se da cuenta cuando uno trabaja o no trabaja. Y pues debo decirles que afortunadamente eh, la gente tiene la oportunidad de decirles a quienes no hicieron nada en tres años que no repitan. Yo agradezco eso porque San Luis Potosí se merecen mejores servidores públicos y no regidores, regidoras, callados, que no defienden los intereses de la ciudadanía y que solo mayoritean las sesiones de cabildo, porque así se los indica tal vez su patrón presidente municipal en funciones. Eh, veo la mano levantada del regidor Alfredo Lujamio Cataño. Adelante, regidor. Me parece que la levantó primero el regidor Waldo, secretario. No sé si. Sí, este, perdón, ¿se puede? Adelante, regidor. Gracias, secretario. Dos temas nada más rápidamente para no abundar más en este... esta en sesión de Cabildo. Una, hacer la petición formal nada más, saber que, que cuando se pudiera regresar a las sesiones presenciales, ya que estamos en semáforo verde. Y hemos estado ya haciendo algunas sesiones de, de comisiones este, presenciales. Entonces, yo creo que sería interesante nada más saber qué día o qué, o qué próximas sesiones podemos ya estar de regreso a, a, a, las, a las sesiones del cabildo presenciales. Y por último, terminar. No se trata de ver quién hizo más, quién hizo menos, quién está trabajando, quién trabajó menos. Si estamos hablando de temas políticos, nada más le quiero recordar a mi compañero Lee Franklin, que aún no está nada dicho, hay temas en tribunales. Pues pasando eso, podemos hablar si se va a trabajar por el Estado o no. Lo digo respetuosamente. Y pues yo creo que aquí los últimos tres meses que nos quedan tenemos que trabajar, tenemos que hacer todo por bien de San Luis y salir a la calle como lo hemos hecho. Estar al pendiente de la ciudadanía. Creo que las peticiones que se han estado haciendo aquí en San Luis y se han estado haciendo dentro de las comisiones han sido para bien de la ciudadanía, y dar a conocer y ser todo transparente. Entonces, yo creo que es importante trabajar todos y dar lo mejor de sí para darle buenos resultados a, a San Luis. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias, regidor. Waldo, una disculpa por no percatarme de manera inmediata cuando levantó la mano. Adelante, regidor Lujambio. Sí, gracias. Y sí, gracias, secretario. Gracias, compañeros. Y con la bien del presidente. Bueno, el día de hoy, pues creo que es un día importante para la ciudad. Hemos aprobado modificar o actualizar el reglamento de construcciones del municipio de San Luis Potosí, que creo que es algo necesario para la ciudadanía. Eh, por otro lado, creo que se ha acordado en mayoría, pues que continúe la obra, que es de interés general y de, de un beneficio mayor y que además el tema eh, legal se está, está en curso, está siendo atendido, como ya lo expuso la síndica. Y bueno, pues por otro lado también se, se resulta innecesario la creación de una comisión para investigar lo que, pues que ya está investigado y bueno, de mi parte y de creo que de la de, la de todos eh, estamos, eh, será, será posible darle seguimiento de manera directa o en las comisiones en las que participamos y por otro lado creo que sí, este, bueno, aquí uno presencia una serie de agravios, insultos ofensas y yo repito las ofensas describen más al que las emite que al que las recibe, creo que no es lo que la gente y la ciudadanía, a quienes también me dirijo aquí frente a todos ustedes, es lo que la ciudadanía quiere ver de un cabildo. Y me sumo también a lo que comentó el regidor Waldo, y también en especial a que falta mucho por hacer, hay tiempo, las horas son importantes, hay mucha obra, muchos, mucho trabajo que hacer todavía por la ciudadanía y que todos aquí estamos, creo, en la mejor disposición de hacerlo. Y de los procesos electorales, bueno, pues no es el foro Creo que si nos deja algo los ciclos electorales a todos, pues es que nos eh, reactiva, nos recuerda, nos refresca las necesidades de la ciudadanía, que creo que todos las hemos venido percibiendo, creo que todos los que están aquí son sensibles a ellas. Entonces, eh, pues nada más eso y que, pues que continúe el trabajo fuerte de todos los que estamos aquí presentes. Gracias. Gracias, regidor. Adelante, alcalde. Gracias, secretario. Eh, en efecto, coincido con eh, estos dos últimos planteamientos de, de regidores y que tanto Alfredo Lujambio como Jaime Waldo, y aun cuando haya diferencias entre las posiciones que tenga cada una y cada uno, me parece que lo que no podemos perder de vista es eh, cómo hemos trabajado, cómo se ha trabajado desde la administración municipal no solamente para un caso en particular, que tiene que ver sí con las obras, con estas que ustedes quieren suspender, que nosotros lo que vemos es que hay un enorme beneficio para la ciudadanía, no es una, ni dos, ni tres, son cientos de obras que se realizaron, unas de ellas sí, Puente Rocha Cordero y Puente Pemex, la calle de Panfilonater, el colector pluvial del Saucito, las distintas obras que se han venido realizando, más de 500 obras en la administración, y luego a quienes vienen solamente a denostar, porque así lo han hecho desde siempre, vamos a presentarles las comparativas de los eh, resultados de cada una de las administraciones y cómo se manejó el recurso público municipal. Entonces, pues eso es realmente lo que se queda. No que venga una persona que no movió un dedo durante todo este periodo, eh, ni en comisiones, ni en ningún otro tipo de trabajo, y que ahora nos presume que va a estar tres años más. ¡Qué vergüenza de Congreso del Estado teniendo representantes como tú! ¡Qué vergüenza! Pero bueno, pues así es también eh, cómo se dan las cosas en eh, la política. ¿Por qué estás tan ardido, Javier En la política eh, sucede esto. Sucede que Javiercito, hay situaciones en donde gente ustedes, que llegaron a desfaltar Perdiste, una administración Javiercito. municipal, como fue la anterior, es pues el ahora resultado resulta de que tu mal Javier. Y los 40 ladrones, eso sí nos debe de tener. Es tu mal trabajo. Lo que el día el proyecto de proyecto en el nivel estatal que tú dices que van a, a llevar a cabo las transformaciones, etc. Bueno, pues vamos a ver cómo, cómo se resuelven los temas, porque todavía no está nada resuelto. Mira nada más, eres un bufón, pero bueno, siempre lo ha sido así. Eh, no nos distraigamos, hay muchísimo trabajo que hacer. No vamos nosotros en los últimos tres meses a dejar nada suelto. Se tiene que trabajar por recuperar todavía mucho de lo que no hemos podido concluir y es bien importante hacerlo. Y para eso solicitamos el esfuerzo y el trabajo de todas y de todos. Y vamos a estar a marchas forzadas en las distintas áreas de la administración. Y lo que sí vamos a seguir haciendo es tratar de concluir con los procesos como el que se está hablando ahora, que se tienen de investigación, y nosotros haciendo todo lo posible, porque fuimos nosotros quienes denunciamos, no se equivoquen, fue la Tesorería Municipal quien denunció eh, la situación que se estaba viviendo en una de las áreas, y en ese sentido es como nosotros trabajamos. Pero bueno, nos vamos a seguir encontrando, nos vamos a seguir encontrando en el camino, esto no termina, estábamos metidos en el 2015-2018, en una situación terrible, y afortunadamente la ciudadanía respondió... Y lo sacó a ustedes muy lejos, muy lejos. Y evidenciamos todo lo que hicieron. Porque no solamente es un caso particular, nosotros tenemos 11 denuncias penales presentadas contra los delincuentes que estuvieron anteriormente en el gobierno y contra los payasos como este señor. Entonces, pero vamos a seguir trabajando. No tenemos mucho que hacer, San Luis bien lo merece. Hay mucho, muchísimo de verdad que no va a durar ni esta administración ni la que sigue, ni durante cinco administraciones más, porque estamos viviendo en un México con muchas necesidades, con muchas deficiencias, carencias, y eso se tiene que ir resolviendo poco a poco con administraciones que vean por la gente. Y bueno, pues en, en ese sentido, eh, nosotros estamos listos para seguir trabajando y esperemos que ese sea el ánimo en la administración, así lo veo yo en las distintas áreas administrativas. Y bueno, pues ojalá también quienes estamos en el cabildo podamos quitarle el componente político, ya terminó la contienda, vamos a ver eh, qué es lo que sigue, esperaremos los resultados y las determinaciones de los tribunales para saber quiénes van a llegar al gobierno, y bueno, poder seguir trabajando por una ciudad y por un estado que bien lo merece, porque con este riesgo enorme que tenemos enfrente, eh, hay que estar unidos y hay que saber que las cosas no pueden detenerse ahí, y que hay de verdad, cuidado, seamos eh, conscientes de lo que puede venir, hay que estar atentos al riesgo, hay que estar trabajando para que no suceda eso, y hay que ser conscientes de que San Luis bien vale todo el esfuerzo de todas y de todos nosotros. Muchas gracias, secretario. Gracias, alcalde. Eh, continuando con el desahogo de la presente sesión, veo la más levantada la mano de la regidora Ana Rosa Pineda Guel y del regidor Franklin. Adelante, regidora. Con su anuencia señor secretario, señor presidente y compañeros de Cabildo, como yo lo comenté en la, en la sesión de Hacienda Municipal, vamos a estar muy lejos de darle una respuesta verídica a la ciudadanía como dicen lamentablemente pues hemos formado parte de la administración más opaca de la historia de san luis potosí me incluyo me incluyo como tal porque también fui partícipe de, de esta administración a lo mejor no hubo la apertura hacia nosotros para poder participar en este gobierno y aportar cabe decir que no soy inexperta, tengo 12 años en la administración y pudimos lograr cosas buenas, pero no hubo la voluntad desde el presidente municipal y sus directores de que pudiéramos aportar algo. Lo que hicimos aportar a la ciudadanía, eh, tuvimos un resultado en las elecciones. Alcalde hoy, a mucho orgullo le puedo decir, ni aún con todo el sistema de desarrollo social, estufas, programas y todo lo que se regaló, lograron por lo menos en el séptimo distrito. Llevé a su candidato al tercer lugar. Entonces, comentarles que el trabajo está, o yo no vengo a alzar la mano porque ustedes me lo dicen, o yo no vengo a trabajar para ustedes, trabajé para la ciudadanía, adquirí el trabajar en un solo distrito, así como lo adquirieron varios de mis compañeros aquí que trabajaron en algunos distritos, aporté lo que tenía que aportar a mi distrito y se vieron los resultados que obtuvieron. A lo mejor no se ganó pero pueden ver los resultados que se obtuvieron del trabajo que estuvimos realizando en esta regiduría. Y comentarle, señor alcalde, el primer error que usted tuvo fue que en su planilla en el 2018, pues tener, hubiera tenido mejor al síndico Oscar David Reyes Medrano y no darle la oportunidad que por dedazo de Oscar David Reyes Medrano se quedará otra persona que hoy vemos que desgraciadamente no ha defendido los intereses del ayuntamiento como se debe entonces estamos trabajando estamos sabemos saben de quién hablo y sabes a quién se lo debes porque estás ahí y es a Oscar David Reyes Medrano entonces comentarles que vamos a trabajar tenemos tres meses para poderle brindar a la ciudadanía una mejor respuesta Sabemos que hay obras, que hay programas que todavía tienen que tener su seguimiento y errores los vamos a tener. Usted mismo, alcalde, puede vislumbrar a quienes tiene aquí enfrente y quienes lo traicionaron en esta elección y ahorita según lo alaban, pero por atrás le dieron la estocada. Muchos de aquí que están aquí lo traicionaron a usted y lo llevaron a obtener el resultado que lo dejó en la tercera posición en esta contienda. Entonces... Vamos a trabajar, le hago la invitación, que dejemos la política, las traiciones ya se llevaron a cabo, usted sígales aplaudiendo, sígales aplaudiendo a las personas, muchas de aquí traicionaron y lo saben, y traicionaron al alcalde, y me da risa ver que ahorita están de mártires, según defendiendo y, y aprobando cosas que supuestamente les bajan de secretaría, y por otro lado, lo traicionaron, señor alcalde. Está visto le hago la invitación a que nos sumemos a trabajar estos tres meses, cerremos, si hay que terminarse obras, lo hagamos, si hay que entregar programas, lo hagamos, que dejemos una administración pues limpia a la otra administración que viene en turno, porque desgraciadamente usted tendrá que estar muy al cuidado de lo que diga la Auditoría Superior de la Federación y lo que diga la Auditoría Superior de la Federación, pues va a venirlo a afectar claramente a usted. Usted sabe de lo que le hablo, señor alcalde, y sabe todo lo que pasó en este proceso. Hoy no es de política, hoy era por ver por la ciudadanía, no se lograron los objetivos. Lamentablemente me tocó participar en esta administración, me hubiera gustado aportar mucho más, pero no se me permitió desde mi, desde mi trinchera. Muchísimas gracias, señor secretario. Muchas gracias, regidora. Les pido respetuosamente, únicamente a ustedes, autoridades municipales, que nos apeguemos justamente al orden del día. Adelante, regidor Franklin. Nada más para puntualizar este, lo que ha mencionado mi compañera Anita Pineda. Desde aquí, por supuesto, una felicitación al trabajo que ha realizado ella porque se ha visto por el trabajo de la ciudadanía. Y miren, nada más una pequeña observación para la gente que está viendo esta transmisión, porque esta, por supuesto, ha sido replicada por varios medios de comunicación. Esta actitud que usted ve del alcalde de la capital es la que ha tenido desde un principio. Se ha rodeado de gente que lo ha tenido en una esfera y lamentablemente no se ha puesto a trabajar. Sigue todavía hasta el día de hoy, a menos de 90 días, de que el Señor tenga la maravillosa oportunidad de ya ponerse a trabajar por la ciudadanía, hace lo mismo quejarse sistemáticamente una vez más de la pasada administración. Y eso fue de pan de todos los días, porque no hizo nada. Y ahí están los números, datos, cifras, estadísticas, notas nacionales del mal trabajo que ha hecho este señor. Ahí la tiene usted. Habla perfectamente el trabajo lamentable que ha hecho Javier Nava. Y la invitación, señor alcalde, para que se ponga a trabajar. Y sí, desde el Congreso del Estado, Javier, ahí Ahí estaré trabajando y te voy a estar vigilando todas y cada una de las cuentas. Todo el cochinero que hiciste, ahí vamos a estarlo. Sí, ríete, ríete ahorita. Así te quiero ver reír un poquito más adelante, ya cuando estemos trabajando por la ciudadanía. Ríete ahorita. Quiero que te rías porque va muy en serio el trabajo que nosotros vamos a hacer en las comisiones desde el Congreso del Estado. Te vamos a revisar todo, todo Javier. ¿Ok? ¿Es cuánto, señor secretario? Y ponte a trabajar, Javier. Che huevón. Gracias, eh, regidor Franklin. Veo la mano levantada al regidor Ángel Reina. Adelante, regidor. ¿Sí me escuchan, compañeros? Sí. Bueno, este es un mensaje general, ¿verdad? Eh, Independientemente de cómo nos ven las elecciones, eh, creo que nos tenemos que comportar de manera profesional al momento de llevar a cabo ciertas gestiones dentro de la administración eh, me gustaría que con la euforia con la que se empezó se termine eh, todo esto para que pues, nuestras peticiones como regidores se lleven a cabo de una manera correcta eh, yo entiendo que pues, hay ciertos asuntos ajenos a, a la administración eh, y quiero decir que estos asuntos no tienen que sobrepasar a, a la función pública, es decir nosotros como servidores públicos tenemos que cumplir con nuestras funciones como lo establece la ley, entonces pues esa sería mi, mi solicitud, o sea, a todos los directores que nos están escuchando, que independientemente que nos queden tres meses, pues que acaten las, las propuestas que uno tiene, ¿verdad? Eh, sería todo. Es cuanto secretario, gracias. Muchas gracias, regidor Ángel Reina, y efectivamente para el conocimiento de las opiniones y poder desahogar el punto número Sexto de la orden del día. Nuevamente haré la comunicación interinstitucional con las distintas direcciones para que a la brevedad y estén, me imagino que están recabando la información solicitada y que se les pueda hacer llegar a ustedes autoridades municipales. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 78 Fracción décima primera de la ley orgánica del municipio libre 119, fracción cuarta del reglamento interno del municipio libre de San Luis Potosí. Se presenta el informe del estado de avances de los acuerdos tomados por este honorable Cabildo, el cual fue circulado previamente para todos ustedes, por lo que respetuosamente les solicito tengan a bien a dispensar la lectura del mismo. Respetuosamente les pido, manifiesten el sentido del voto levantando la mano. Los que estén a favor. En contra. Me quedé, me quedé esperando, secretario, que me contestara antes de que me cierre. No se le vaya a ir contestarme el por qué no me han dado la información correspondiente desde hace 15 días. De favor, respetuosamente. Acuerda. Respetuosamente le vuelvo a dar la respuesta, regidor, efectivamente, volveré a, volveré a generar a la brevedad nuevamente la comunicación interinstitucional para que las áreas correspondientes generen el informe que ya se les he solicitado y la puedan conocer ustedes. Como séptimo punto dentro del orden del día, tenemos Perdón, la clausura, toda vez que han sido agotadas. Disculpe, nada más eh, para entender lo que trata de decirnos ustedes que el director responsable de este tema no le ha contestado a usted. ¿Es responsabilidad del director entonces que no tengamos la información? Yo quiero imaginar que por los volúmenes de información han de estar recabando la información en las distintas áreas para que les contesten a ustedes directamente, regidora. Me gustaría que dejara de imaginarse cosas y que tuviera eh, comunicación directa para que nos pudiera dar respuestas concretas, eficientes. No se imagine cosas, por favor, nada más saber si es responsabilidad del director o de usted que no tengamos la información. Vez, y reitero nuevamente volver a hacer la comunicación como lo vez, secretario, usted es voz informativa. Volvemos a lo mismo, reiteradamente. Eh, no es posible que no tengan el listado de los beneficiarios. ¿Cómo es posible que no puedan tener a la mano el listado de los beneficiarios y que fuera usted, cómo, llamó, le, cómo le llamó lo que estoy pidiendo, excesiva la, el tema de información y que no conozca la directora de, en el tema de licitaciones, quién es, es a quien le entregaron la licitación o que ganó la licitación, si es que existe, sobre estos artículos. ¿Cómo es posible que no se tenga esta información en la mano en un ayuntamiento donde siempre han sido transparentes, cabales y no sé cuántos diagonales puedan marcar más? O sea, no, no nos venga a jugar que después de 15 días esa información no la pueda tener el secretario. Por lo cual, le pido que en este momento me haga llegar el oficio, antes de terminar, el oficio donde se le dirigió a las direcciones pidiéndole esta información con los sellos correspondientes a esa fecha. estaría fuera de las direcciones para que no se le ocurra ir a sellar ahorita. Necesito esos documentos ahorita donde en verdad usted mandó a los directores la información. Lo espero en la oficina de la Muchas gracias, regidora Suara. Como séptimo punto dentro del orden del día, tenemos la clausura. Toda vez que han sido agotados los puntos agendados, se da el uso de la voz a nuestro presidente municipal, maestro Javier Nava Palacios, para la clausura de la presente sesión ordinaria. Adelante, presidente. Muchas gracias secretario, gracias a todas y todos ustedes y eh, ya habrá tiempo en sesiones posteriores de seguir dialogando de este y otros temas y nos vamos a estar encontrando. Hay mucho que decir todavía de cómo se comportaron cada una de las administraciones municipales, esto ahí está para la gente, están los ejemplos de todo lo que se ha hecho y la ciudadanía pues tiene cabal conocimiento de lo que está ahí. Con fundamento en el artículo 61 del reglamento interno del municipio libre de San Luis Potosí y habiendo sido agotados los puntos del orden del día, doy por clausurada la presente sesión de Cabildo, siendo las 13 horas con 15 minutos del día 30 de junio del año 2021. Muchas gracias a todas y a todos por su participación. Gracias, secretario.